La cano en el poker, la salida me sale borde eh. No lo veo desde mi enfoque en mi cámara solo mi rope Entiendan fácil la ecuación tú y conmigo en el corte Miramos cosas con el L que no figuran en tu roster me visto cazador y no me ven, pero siempre estamos fuera del trote. Invisible de verdad otra mano hay fondo que a mí me soporte. Y yo como tú tenemos el surrin de dos mil motherfucker Con Juanito y dando una vuelta más loco que moro, pero que no choque. Sin miedo tampoco tenemos camino tranquilo, voy lleno de calma. La plaga utiliza de terreno, si el humo te pega, cuídate de malla. A mí te cagaste lo bueno, heridas se cierra con fuego, se tapa. No pelea, te juro que llego, perdóname por toda la mala racha. Si estoy con mi placo con fuego en el pecho, no me conformo con mi. Sin cuidado que se ataje, no saben con qué verdad habla. Si estamos tranquilos, el tiempo va lento, siempre fumamos una banda. Nadie nos apura todo nuestro tiempo, así que vos quedaste tranca. La plata la cano en el poker, la salida me sale worth it. No lo veo desde mi enfoque, mi cámara solo mi rope. Entiendas fácil la ecuación, Cronenberg, conmigo en el corte llamo cosas con el L que no figuran en tu roster Más black, más bala, para más corte. Más la palabra cuando trote. Galán, gana más bala que golpe. Nació la maldad y sin que se note. Y no se nota, solo la furia de mi corazón explota. Ya no la puedo bajar ni con mota. Botella vacía y una copa rota. Gato con bota, si se equivoca en la perrera Lo hacen pelota, fumo una jota. Para estar solta. sin ir en guerra, no queda otra. que me embota. Quiere la copa ya tiene una, ahora quiere otra. Negra mi ropa, pagan en Gotham. No veo tierra, pero visto en popa. De igual que la pasa, le que la explota. Matando a torcata, siendo mariposa. Vitamina Nixon sale de mi boca. hasta que se vino la contra, La plata la ganó en el poker. La salida me sale worth eh, No lo veo desde mi enfoque. Mi cámara solo mi rope. Entiendo fácil la ecuación. Crones verte conmigo en el corte. Miramos cosas con NL que no figuran en tu roster. La plata la ganó en el poker. La salida me sale worth it. No lo veo desde mi enfoque mi cámara solo mi rope Entiendo fácil la ecuación con el conmigo en el corte Miramos cosas con NL que no figuran en tu rote